Mi graneína, de la vieja calle Elvira, un día que paseaba, te quedaste con mi alma. Pasaste junto a mi lado, con un perfume que olía, a rosas y fantasía, a tomillo y a romería. Mi granaína, la mujer que hoy me encanta Sabía que me engañaría, puso nudo en mi garganta El viento se la llevó, se la llevó en un lamento Cuando más yo la quería, cuando la llevaba adentro mi granaina, ruiseñor de mis canciones, bailarina de mis prosas, cantadora de mis cosas. Mi granaina de la bella calle Elvira, un día que paseaba te quedaste con mi alma. Mi granaina de la vieja calle Elvira,